Hola amigos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Emanuel González Tengo este ojo rojo, <ríe> me está picando bastante, bueno, en fin eh, eh, Tengo que contarles una cosa, estoy metido en un grupo que la verdad me causa muchas sospechas eh, Se llama, bueno, vamos a verlo, voy a compartirle la imagen aquí Probablemente ustedes van a ver algunas cosas un poquito censurado porque para proteger la integridad de mis contactos y mis grupos eh, un grupo que se hace que es de eh, inversores de una plataforma que se llama Edenbit pero curiosamente el grupo se llama grupo Do Among Us pero si, si ustedes ven es solamente presentaciones de Edenbit eh, diferentes tipos de prácticamente todos los días la gente, voy a guardar esto, vamos a ver, voy a guardarlo aquí. La gente todos los días sube eh, imágenes de recibí un pago, recibí un pago, recibí un pago. Desde que me metieron este día, de verdad, no hay un solo día que no me hayan escrito, que quieren, pero ah, es todo muy turbio, muy sospechoso. Vamos a ver esta plataforma. Dice Guía de inversión en Bit, la empresa de inversión que cierra brecha entre los activos digitales y los mercados capitales tradicionales, resumen de contenido que okay. La verdad, gente, no ni siquiera les voy a, a ver el retorno de inversión 5% diario, o sea, jamás en la vida. Jamás en la vida. Eh, ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta porque es una estafa sí o sí, esto es scam O sea, no hay manera de que no, pero hay algo muy turbio La gente que me escribe de este grupo es gente que es de Nigeria, gente que es de países extraños Y la foto de perfil son estadounidenses, es gente en Nueva York, o sea, es todo muy extraño, muy extraño eh, hay, hay algo que me llama mucho la atención, voy a buscar por acá, hace poco me habían escrito, déjenme ver, si lo logro encontrar se los enseño, porque me habían escrito y me habían mandado todo el, el... bueno, no lo logré encontrar, el caso es que eh, me habían escrito y me habían mandado un, unas imágenes de un edificio en Nueva York, que decía EDEN, en fondo verde, fondo verde Letras Blancas. Me puse a hacer una búsqueda inversa en YouTube y, supuesto, y se supone que esa imagen te la mandan para que veas de que, es, de que es real, de que hay un edificio en Nueva York y todo esto, y resulta que es un, una clínica médica privada que se llama EDEN, entonces es todo muy turbio. Aquí lo que vamos a hacer, para que ustedes vean nada más, yo si, no sé si se me nota en la cara, que sé que sí, me vengo levantando, eh, tengo que salir, entonces voy a poner aquí un mensaje Bait, voy a poner, eh, quiero invertir 10 mil dólares en EDEM Bit. ¿Alguien me puede ayudar? Mientras eh, ellos caen con este mensaje Para analizar sus perfiles y la información que me manden eh, Yo me voy a ir a bañar, me voy a ir a alistar eh, Voy a hacerme algo de desayuno Y vamos a ver qué pasa después de un tiempo Aquí está mandado ya el mensaje Y vamos a ver qué pasa Apenas... Eh, Estemos todos listos Nos vemos dentro de un rato Unos momentos después Bueno chicos, ya volví <ríe> eh, Duré apenas 10 minutos Ya alguien me respondió Vamos a ver lo que está sucediendo Aquí en el grupo de Among Us Que en realidad es un grupo de Edenbit eh, <ríe> Todo muy turbio, todo muy raro eh, me, pus me pusieron eh, ¿Qué necesitas? ¿Un link de referido? Ok, te lo envío por privado. No puedo enviarte un mensaje. ¿Por qué no me puede enviar un mensaje? La tengo bloqueada. ¿Por qué la tengo bloqueada? Vamos a ver. Tengo bloqueado un montón de gente de ese grupo. Vamos a desbloquearlos a todos. Quiero ver por qué la tenía bloqueada. Es que la verdad, sí eh, eh, estuve prácticamente 15 días que todos los días me llegaban mensajes. Primero, ¿cómo te llamas? Aquí por lo general, por lo general, la gente habla un español. Ok, me respondió María. Me está poniendo María que por qué la bloqueo. Vamos a responderle. Básicamente porque un montón de gente me estuvo escribiendo y ya la verdad estaba cansado de que gente que ni siquiera conozco me estuviera invitando a entrar a plataformas de este tipo. Vamos a ver si se escucha. Básicamente...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 ¿Cómo saca sus ganancias de Bit. Vamos a ver si realmente la gente que está dentro de la plataforma sabe realmente lo, dónde están invirtiendo sus dineros, eh, si tienen a mano documentos legales, cosas así. Pero básicamente lo que hacen para decirte que está pagando es esto. Es decirte que está pagando, que me pueden enseñar facturas, eh, no todo perfecto. Sí, yo sé que están pagando, pero mi pregunta es de dónde obtiene el dinero Edenbit, o sea, eh, para pagarle a los inversores, de dónde sale ese dinero? Porque realmente en el en el documento que estábamos viendo no dice absolutamente nada. Por cierto, vean, vean el documento. Eh, Vean el documento que me mandaron. Hay demasiadas falta, faltas ortográficas y hay una mezcla entre español y, y portugués. A bancar, JOT, principais inver, invertidores, popular. Y se supone que esto es un documento que está en español. Uniendo activos en Envid. A manera antigua de ingresar en una empresa de investimento exija que los investidores No seas... Nos molesta este método y aclaramos las cosas a un nivel completamente nuevo. No solo reducimos el proceso, sino también Fez hizo más rápido construir... O no sea, es... eso parece que estoy leyendo arameo pero el documento empezó, empezó perfectamente en español, guía de inversión, EDENVIT la empresa de inversión que cierra la, la brecha, entre, aquí estamos en español y aquí hay una mezcla entre, entre portugués, planes de inversión, cómo construir tu carrera uso de esta guía, esta guía le presenta para nuestros planes de inversión Simplificamos el proceso de inversión, esta guía abre un mundo completamente Ok, pero ¿qué hace Edenbit? O sea, sí, ya sé que me van a pagar, entre muchísimas comillas Pero ¿qué hace? Ok, dice Cuando inviertes mil dólares recibirás un 6% de ganancia diaria Después de tres días recibirás mil en tres días o se va a tener 120 mil do... dólares de ganancia en tres días metiendo 10 mil dólares no lo sé rick parece falso ok dice la empresa está en el mercado de divisas o sea hace trading y el corredor de cambio hace trading cuando invertimos en EDENBIT tienen que extraer bitcoins y obtener mayores ganancias. Se hacen minería de bitcoins. Ok, no entiendo. Si la empresa está en el mercado de divisas y en el corredor de cambio, quiere decir que hace trading. Pero usted me pone que cuando invertimos en EDENBIT tienen que extraer bitcoins y obtener mayores ganancias. O sea, o hacen trading... O hacen minería de bitcoins O hacen las dos cosas Hay algún documento Que yo pueda ver Es que la verdad si sí me da miedo invertir 10 mil dólares En una empresa que no conozco Hay algún documento que yo pueda ver Donde se pueda ver la legitimidad De la empresa Que, sea, que esté regulada Que esté auditada Cosas por el estilo vamos a ver qué me pone bueno el primer contacto que estoy teniendo con una persona que está dentro de la empresa parece que no está muy informada porque ya vio los mensajes ya vio toda la cosa estoy buscando hace rato hace rato una conversación que no logré encontrar que era alguien tratando de meterme a envid eh, Decía que era de, de... que estaba viviendo en Nigeria, algo así. Y la fotografía era de alguien, mmm, o sea, más rubio que... que o sea, súper rubio. Era una mujer. Le pregunté que si realmente ella se llamaba Sandra, porque me dijo que se llamaba Sandra. Le, me mandó fotos de la persona en cuestión y... Hice una búsqueda inversa en YouTube y resulta que eran fotos de una modelo, creo que rusa. Eh, y me tiró el Instagram de la persona donde estaba eh, todas esas fotos. Eh, la persona se llamaba, no me acuerdo, pongamos que estrella. Entonces yo le pregunto, no se supone que te llama Sandra porque eh, me aparece una foto de Instagram de una modelo que se llama estrella y me dejó de hablar. O sea desde el momento que te mienten ok si sí puedo mostrarle el archivo PDF Bueno, hay varios errores ortográficos, pero... Ven, eh, la táctica de esta gente básicamente es decirte que están ganando, que está pagando, no importa de dónde sale el dinero, pero eh, inclusive este grupo, si ustedes pueden ver, eh, todos los archivos que hay de este grupo, la mayoría son facturas de pago, comprobantes de pago. Que quién sabe si serán reales o no. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea, este grupo se dedica básicamente a jalar gente mostrándoles este comprobantos de pago. Y si están pagando, la gente entra. En teoría, ¿verdad? Entonces... Eh, Vamos a ver qué dice María. Ok, sí, no. Yo lo que quiero saber, sea, no importa, porque yo sé que pagan, porque todo este tipo de empresas eh, pagan hasta cierto punto, la gente reinvierte el dinero y vuelven... Eh, o sea, el dinero vuelve a entrarles de una u otra manera. Pero, o sea, si yo voy a invertir 10 mil dólares, me gustaría saber realmente a qué se dedica la empresa para obtener esas ganancias. Y si hay documentos legales que avalen que esa empresa se dedica realmente a lo que dicen para yo estar seguro de invertir estos 10 mil dólares. El mes pasado cambié 7500 y me pagaron al instante. Ok, ¿qué más necesitas? Soy un testimonio oído, la empresa es legítima. Lo que les digo. Básicamente, este tipo de empresas, eso es lo que hacen. Eh, te muestran resultados, te muestran viajes, te muestran comprobantes de pago. Pero todo esto es un esquema Ponzi. El dinero realmente está entrando de los mismos inversores con lo que las personas nuevas invierten, pagan a la gente que está más arriba y así es un ciclo infinito hasta que se vuelve insostenible, deja de entrar gente y desaparecen y el que gana todo el dinero invertido durante todo el tiempo que estuvieron funcionando, el que gana es el, el que creó la plataforma, porque se va con toda esa bolsa de dinero entonces eh, creo que lo vamos a dejar hasta acá si es que aparece algo importante porque la verdad yo estuve buscando información sobre EdenBit y no hay absolutamente nada no hay información de documentos legales no hay nada tangible eh, ni siquiera se puede hacer una investigación porque no hay absolutamente nada lo único que hay es comprobantes de pago de gente que está adentro y eso es todo entonces eh, eso es todo por este video y nos vemos hasta la próxima.